La energía es hoy por hoy un problema, facturas cada vez más altas, cortes de luz, pobreza energética, además de por la forma en que se produce contaminación ambiental y cambio climático. La buena noticia es que tenemos la solución al alcance de la mano y que además es una oportunidad. Granada es una de las regiones de Europa con más horas de sol. ¿Cómo podemos aprovechar esto? Lo que proponemos es crear una empresa municipal de energía para la rehabilitación energética de edificios y la instalación de placas solares en las cubiertas. Esto tanto en edificios municipales como en edificios de otras administraciones mediante convenios y también en edificios de viviendas, apoyando y asesorando a las comunidades de vecinos. Se puede acceder a subvenciones de la Unión Europea y además la inversión necesaria se recupera, se amortiza por el ahorro en las facturas de la luz. Con esto lograremos ahorrar los 7 millones de euros que pagamos anualmente desde el Ayuntamiento a las compañías eléctricas, reducir la factura de los granadinos y granadinas, poner nuestro granito de arena para detener el cambio climático y generar riqueza y empleo. Granada merece más.